Hola, Marta. Muy buena, hermano. Oye, hoy ha habido pleno extraordinario en el ayuntamiento. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué no, no ha sido? Pues tú te acuerdas que hace un año se estropeó la, el ascensor. Sí. La me... Pues todavía no está arreglado. Y bueno, sabes también, que me partí una pierna, me sí. ¿no? partí de santander En fin, y, y así aquí estoy, así como me ves, pero claro, sin poder moverme. Pero es que nadie con dificultades de movilidad puede acceder al salón de, de plenos con el ascensor roto la concejal de presidencia ayer me dijo que ya en la próxima junta de gobierno van a adjudicar la obra, que la solución está en marcha después de un año, pero desde luego a hoy no era posible también le pregunté si yo podía participar de manera telemática, que eso es lo que prevé la ley y el reglamento claro. orgánico pero que esto ya pasó, ¿te acuerdas? con Raquel Ruth y con, sí. con Jemi Sánchez cuando estuvieron, estaban de baja maternal también, tampoco pudieron participar en algunos plenos pues desde entonces todavía no está resuelto, entonces, hombre, sería lo suyo que esto se resolviera porque esta circunstancia u otras pues le pueden pasar a cualquier concejal y lo del ascensor en fin, que ya está en marcha, pero que ya era hora, que, que, que no aún, podía subir la gente. Aun siendo Smart City, no pode, los concejales no podéis participar telemáticamente de los plenos. Exacto, exacto, es que todavía nos queda un poco por andar. Ni de las comisiones, tampoco. Tampoco, tampoco. La semana que viene hay comisiones y veremos a ver cómo está o sea que vamos, hueso. vamos a nada por el ascensor y por la falta de, de asistencia telemática. Este mes no tiene representación. Pues, también, ¿no? pues eso es, eh, no podemos ni cumplir ni con nuestro derecho ni con nuestro deber, pero en fin, mmm, lo que sí seguimos haciendo es trabajar los temas, estudiarlos y, y también comentar las cosas importantes que vemos necesarias. ¿Y, qué, ¿Y de qué trataba el pleno de hoy? Pues se aprobaba por fin el plan estratégico de subvenciones, que es necesario para poder eh, conceder las subvenciones eh, del área de derechos sociales, porque las de igualdad ya han quedado en el área de igualdad en los próximos años, de 2018 a 2020, y uh -huh. bueno, era necesario hacerlo a final de año porque las de este año ya requerían el, el plan estratégico. Uh -huh. eh, bueno, es un, es un plan que tiene objetivos muy amplios, líneas muy amplias, pues desde programas y proyectos de intervención social a cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo, también programación educativa, también valorar las buenas prácticas educativas e incluso accesibilidad en la ciudad. Entonces, tiene objetivos muy amplios y muy ambiciosos y, sin embargo, un presupuesto pequeñito. Pero es, es, te quería preguntar al respecto, porque hace tres años que el presupuesto del Ayuntamiento de Granada está prorrogado, venimos prorrogando el presupuesto del Partido Popular de 2015, el, durante el primer año del Partido Popular, y luego los dos del Partido Socialista. Mm. ¿Cómo es posible hacer un plan estratégico sin un presupuesto que respalde... Las actuaciones, como lo han hecho. Bueno, esa primera persona generosa de venimos prorrogando, la ha pro sí, prorrogado claro. primero un gobierno del Partido Popular y luego el, el gobierno del SOE porque no han puesto un presupuesto sobre la mesa. Es que ni mm. siquiera hay propuesta, que siguen diciendo una y otra vez, que es que no apoya a la oposición, es que ni siquiera hay una propuesta ni tampoco están abiertos a las propuestas que les hacemos. Eh, pues lo ha hecho el área como buenamente ha podido con las partidas que ya había de, 2000, de 2015, con las partidas que había pues han ido haciendo apaños y ahí está ese millón doscientos que aporta el ayuntamiento que apenas es un 0,5% del presupuesto municipal lo que aporta el ayuntamiento. En total se prevé un millón, casi un millón y medio para, estos años, para cada año, claro, y 210.000 euros aporta Hidralia. Eh, son unas cantidades muy pequeñas para alcanzar todo esto que, en fin, al final son cuestiones estructurales que abordar desde el Ayuntamiento, más que desde... Claro, porque al final las, las subvenciones es para el, para el tercer sector, ¿no? que se, lo que se denomina tercer sector, que atienda necesidades de servicios sociales que las instituciones no atienden, ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, etcétera. Eh, pero la idea sería que esas necesidades fuesen atendidas a través de directamente, eh, como tú has dicho, de manera estructural, a través de los servicios. Efectivamente, y es una de las cosas por las que nosotros trabajamos, que los, el dinero público que debe estar para esto, para atender a las necesidades sociales del conjunto de la sociedad, se destine realmente a eso, y no es que no haya dinero, claro que, claro que hay dinero, pero como venimos viendo todos estos años, pues al final se va, por ejemplo, a beneficio empresarial de las empresas de los servicios externalizados, un 10, un 15, un 20% incluso cuando se le suman gastos generales de las empresas, y, o por ejemplo también a gastos superfluos que sería necesario suprimir a privilegios que no tienen ningún sentido a estas alturas, en fin, a cuestiones pues, que es necesario ir, ir eliminando y también estamos para... Pues para ir, cambiando, para ir cambiando eso. La cuestión es que hasta que esto no se haga de manera estructural, no se cubra de manera estructural, no se pueden eliminar las subvenciones. Esto lo decía Vanessa Valleño, la responsable de vivienda de Barcelona, que ella entendía que lo que tenían que hacer y lo que estaban haciendo eran políticas públicas de vivienda, que hacía 10, 15, 20 años que no se hacían ni por el ministerio ni por los ayuntamientos, y que ellos lo estaban haciendo para que realmente se equilibren los precios y uh -huh. todo el mundo pueda acceder a la vivienda de manera estructural, que eso se resuelva con políticas de vivienda pública, pero hasta que eso da frutos, y en nuestro caso hasta que se pongan manos a la obra, o, ¿no? No. claro, nos pongamos cuando, cuando cuando la responsabilidad sea nuestra, eh, pues eh, hasta que eso da frutos a la gente no se le puede dejar sin, sin subvenciones porque es que le depende el día a día. Claro, pero al final esto me suena, me suena como a la trampa de la externalización de los servicios públicos. Es decir, tenemos servicios públicos que se lo encargamos por un precio a empresas privadas que razonablemente tienen eh, afán de lucro y, y quieren ganar dinero con los servicios que prestan, de dinero público, pero claro, eso al final revierte uno o en la calidad de los servicios o en las condiciones laborales de, de los trabajadores de esas, de esas empresas que al final están dando, están dando servicio público en este entonces en el sector en, el sector, en el tercer sector a veces es que es incluso peor porque tiran de voluntariado que decir ni siquiera eh... claro. sobre todo a ver eh, en cualquier sociedad es necesario no ese y además es algo que ¿no? que es sano en una sociedad esa ayuda mutua y esa ¿no? esa esa ayuda pero el problema es que están muy sobrecargados, que es que se les carga tanto, porque estructuralmente hay tanta carencia que a la que no se responde de la administración, que están muy sobrecargados. Entonces, se dan realmente situaciones de precariedad, pues sí, muy, muy claro, grandes. Claro. Entonces, eh, efectivamente, la cosa es que eso hay que irlo, hay que irlo cambiando. Entre tanto, era imprescindible aprobar este plan, efectivamente. pero claro. como, Y como decimos que tiene un presupuesto que si se pretende alcanzar, toda abarcar a, realmente las carencias que hay en esos campos es inabarcable. El presupuesto es pequeñísimo a pesar de esa aportación de Al final las, de las, las instituciones se quitan de encima de esos servicios que deberían de estar prestando y lo cargan sobre, sobre el, tercer sobre sector. el tercer sector con todo el mérito que tienen, por supuesto. Efectivamente. Has dicho una cosa. hay un millón y medio aproximadamente de presupuesto, de sí. los, del cual un millón doscientos mil es una aportación municipal. De presupuesto municipal. Y luego has dicho Hidralia. Sí, Hidralia. Hidralia es el socio privado de Masagra. O sea, aunque el alcalde dijera el otro día en el pleno, tranquilos que Masagra es de todos los granadinos, el 51% sigue siendo Ajá. pública. El 49% Ajá. es de un socio privado, que es el Hidralia. Aquí sale, no, Hidralia no da este dinero porque sí, es que es el socio privado de Masagra, eh, que en realidad pertenece a Suez. Es uno de los muchos nombres que tiene Suez, que tiene participación en muchas empresas de agua de nuestro país y en otros países. Suez uh -huh. es una multinacional francesa, que bueno allí en París también tenían una gran parte del agua de la ciudad, pero en París han remunicipalizado. El socio privado... Mmm... Los socialistas, en París. ¿Han sí, sí, se sí, ha, ha remunicipalizado, allí son socialistas, allí sí, sí, sí, sí. <ríe> lo están siendo. <ríe> sí, allí la alcaldesa de París está siendo socialista y ha remunicipalizado el, el agua. Eh, bueno, Suez también es agua de Barcelona, eh, mm -hmm. es Arbar, eh, y aquí tiene el nombre de Hidralia. Mm -hmm. Aquí y en muchos otros municipios de Andalucía. Ah, pero qué majos de Hidralia, ah, bueno. ¿no? Que, que no. hacen una aportación solidaria... Hombre, vamos a... Vamos a poner las cuentas claras. Sí. Hidralia tiene el 49% de la empresa de sí. Masagra, uh -huh. ¿vale? Y, eh, pero ingresa como el 80% de los beneficios, cuatro veces más que el ayuntamiento. ¿Cómo puede ser eso? <ríe> sí, sí, sí. Sí. 8 millones ingresa cada año aproximadamente Hidralia y el ayuntamiento se lleva a dos de beneficio. Porque, bueno, por contrato, y de realidad, aparte del beneficio que le corresponde por el 49% de, de, las, de las acciones, por ser sí. accionista, pues se lleva el, 30, el 13% bruto de la facturación. Ajá. Que si lo lleva por contrato, bien, pero es que es un contrato les para los intereses públicos. Entonces, si pensamos que del bolsillo de los granadinos, eh, más, el conjunto de Masagra ingresa eh, algo más de 60 millones. De ahí, 8 millones van directamente al socio privado. Ah. Directamente, así. Si, sí, bueno, de ahí aportan 210.000 euros, que es no llega al 0,5%, no al 5%, no, no, a 5 por mil, al 0,5% de sus ingresos totales lo aportan a, a ayudas a, a cooperación al desarrollo, pues... En fin, el dinero de los ganadinos todavía nos están debiendo un pico, ¿no te parece? Si claro, es se que, llevan... claro, es que si el ayuntamiento es propietario del 51% y se lleva 2 millones, e Hidralia es propietaria del 49% y se lleva 8, así un poco a, a, a cuenta de la vieja, todavía podrían poner otros 2 millones y medio de euros más. Por lo menos. ¿Para esto o para cualquier otra cosa? O para cualquier otra cosa. O incluso para o, ahorrárnoslo. Claro, incluso también podrían bajarse las facturas del agua. que Hay mucha gente que tiene dificultades para pagar las facturas. Por ejemplo, las subvenciones, las, las familias a las que se les subvenciona la factura del agua porque no tienen recursos para, para pagar y al final el agua es un recurso básico, es un derecho básico. La subvención no sale de, no sale de Hidralia, eso lo paga el Ayuntamiento. No sale de beneficio de Hidralia, va ahí como coste. Entonces, en fin, que se podrían, ya. muchas opciones, bajar precios, que no nos estuviera costando lo que nos está costando el agua, se podría invertir bastante más en el saneamiento de, de las aguas residuales que todavía se sigue invirtiendo en, en la vega, que eso sería obligación, y también podrían aportar mucho más a esto. Aparte de que esa aportación de hidralia va a cooperación al desarrollo en proyectos pues de agua y de saneamiento en países en vías de desarrollo. Hidralia es una de las... Bueno, Suez, que es el, la, la gran empresa a la que pertenece Hidralia, es una de esas varias empresas que han participado en una ofensiva muy fuerte que ha habido en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo, de privatización del agua. En esos procesos, el agua ha triplicado, cuadruplicado su precio y ha dificultado que mmm, la, much, gran parte de la población accediera a ese recurso. Se ha puesto en muchísima dificultad. Digamos que han secuestrado el agua que al final era del país es un recurso básico, es un bien, bien básico que nunca debería privatizarse, pero desde luego no se deberían obtener beneficios, beneficios indebidos y mucho menor aumentando los precios. Entonces tenemos esta paradoja. Hidralia por un lado está diciendo mira qué bueno somos, además les ha costado. No, no, no, o sea, pero pusieron un claro. cargador de móviles en Puerta Real. Bueno, sí, es que sí negativo, sí. En fin, vamos a tomarnoslo así, pero que sepamos, no. lo que, que sepamos lo que hay, que Aquí. es el chocolate del loro lo que han puesto y aún así... Pues ha sido una negociación dura, parece ser, por parte del área, la que, bueno, tienen mucho mérito en el área de estar trabajando con esta precariedad, pero que esa negociación incluso ha retrasado la aprobación del plan estratégico y de miga, que después de que ingresan directamente de los bolsillos de los granadinos, 8 millones de euros limpios, así se los lleva a Italia, porque que pongan 200.000 euros en fin. Y lo de las reiteradas sentencias de que, los, de que el agua tiene que, que ser una tasa y no un precio, de esto todavía no sabemos nada, ¿no? El equipo de gobierno no, no ha movido un dedo para cambiar bueno, Además esto. ha habido cambios, deberían, debería eso ponerse de nuevo sobre la mesa para nada. Y lo otro que decimos siempre, estudiar ese contrato por la lesividad de por lesividad, de, para el interés público. Y hacer una auditoría de las cuentas, que todavía no nos han dado las cuentas de, de Masagra, No nos permiten estar en el Consejo de Administración y no nos dan las cuentas. En definitiva, al final, es, es este tipo de cosas eh, son las que llevan a esas carencias estructurales que tiene el Ayuntamiento de Granada, estos procesos de privatización, precisamente, de las empresas que eran sólidas en Masagra, en UCESA. Los granadinos seguimos pagando y cada vez más por esos servicios básicos y el ayuntamiento cada vez sigue, claro, el beneficio va a esos socios privados y el, el ayuntamiento cada vez mmm, peor, cada vez peor. Además, eso, siguen sin eliminarse determinados gastos superfluos y no alcanza a cubrir las necesidades. Y ahí estamos con el ciclo, ese círculo vicioso que tenemos que revertir de una vez por todas. Pues bueno, habrá que... Una pregunta, si Valmero Oliver le, le cayese una mañana Juan San Pablo el Caballo y le diese por presentar un proyecto de presupuestos, ¿este plan estratégico se podría haber modificado si se si hiciesen unos presupuestos o esto se tiene que mantener así hasta 2020, que es lo que se ha aprobado? no Se ha aprobado este plan estratégico con ese presupuesto que hay siempre se pueden hacer después modificaciones presupuestarias y demás, uh -huh. pero es verdad que lo suyo habría sido que a estas alturas hubiéramos podido tener un presupuesto sobre la mesa y además antes de eso, antes de, para tener ese presupuesto sobre la mesa, pues empezar a abordar estas cuestiones, empezar a recuperar esas empresas municipales, hacer auditorías como la que presentamos, planteamos para emu -CESA y rechazaron tanto el PP como el SOE, y ir empezando a recuperar lo que es de todos los granadinos para realmente atender a las necesidades que tenemos en la ciudad. Porque al final. Al final del PP se puede entender, porque es una cuestión ideológica, ¿no? Es decir, apuestan por ese tipo de gestión. Bueno, ya. hay ciudades en las que, ¿no? Piensa en Málaga, que están apostando por la remunicipalización de la limpieza. Entonces, aquí hay cuestiones de gestión, de gestión inteligente y mirando por el bien común, sobre todo, que igual en el ámbito municipal y en todas partes como que han trascendido un poco la cuestión ideológica. Sí, y ha dependido más bien de que el, las personas o el equipo que estuviera o el proyecto que estuviera realmente estuviera centrado en eso. Porque en Madrid la funeraria de Madrid se remunicipalizó también en esta legislatura y también la, de Barcelona. Y la Barcelona y han dado beneficios además. Sí. Y él, sobre todo han ido para el ayuntamiento. el da beneficios, pero claro, ya sabemos el cuádruple, igual que en Mazarral, el cuádruple va a parar al socio privado. O por ejemplo las empresas de transporte, que en todas las ciudades, de muy distintos signo políticos, son empresas municipales públicas 100%, y nosotros aquí estamos, pagando una deuda inmensa, un casi un 20% que se va para la empresa, precariedad del, de los trabajadores de las empresas subcontratadas y un servicio totalmente ineficaz. En fin, que todo esto es lo que hay que abordar para realmente hacer un presupuesto. Y aún así, en el entretanto, ese presupuesto debería estar para que lo podamos discutir claro. para que lo podamos apoyar claro. para que lo podamos rechazar pero claro, ni se rechaza ni se aprueba nada porque no hay nada efectivamente, nosotros seguimos poniendo propuestas sobre la mesa, desde el principio de esa la de remunicipalizar la de abordar la remunicipalización de los grandes contratos pero en fin, esa hay muchas otras apostar por las renovables, tantas otras bueno, bueno. Pues Gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a ti, hermano, y muchas gracias a, a quien nos ha, esté escuchando, nos escuche después. Perfectamente.